Hola, yo soy la ilustradora de Miriam y Tete al Rescate. Eh, yo con mi parte de la tarea lo que quería hacer era ayudar a transmitir pues, todos esos contenidos que tenemos, esta transmisión de conocimiento y de mensaje de la necesidad de cuidar el planeta, de la necesidad de una más y mejor justicia climática, mostrar cómo se materializa para que los niños puedan visualizar en qué consiste el cambio climático, qué implicaciones tiene reales modo qué es lo que pueden hacer para ayudar a colaborar a la conservación del medio ambiente, para reclamar que haya actividades por parte de los organismos públicos y en general para que se impliquen. Yo espero haber podido ayudar un poquito con mi parte.